oía, que los tiros, los tiros, tío, lo tiró tú, lo tiró tú esta madrugada. Lo hirió. claro. ¿De nuevo, de nuevo? ¿Cómo se llama el hijo? Jeffrey Sandoval. Mi hijo llegó a la, en eso de la casi de las 4 de la mañana, andaba con unos amigos compartiendo y se quedó en el frente a esperar su cena, que un amigo se la iba a traer. En ese momento pasó hoy en la jipeta, andaba con uno que le dicen Cristian Joel y le dio los disparos. Le tiró una ranfa de 8 tiros. ¿No tiene problema No que yo sepa en el hospital adiós ah, que, que, que él tiene que él tiene que decir por qué le dio los tiros por el gusto solo lo dijo. él no le hizo nada mi hijo no le hizo nada yo estaba parado enfrente de mi casa y caloría me dio una, me le dio una ráfaga caloría por el gusto no, no, no nunca